Muchas personas a lo largo del tiempo han cultivado determinadas sabidurías. Dedicaban gran parte del tiempo a cultivar otros conocimientos, otros saberes, a reunirse entre pares, a buscar otras cosas. Tenemos en nuestra tierra insondables misterios, insondables secretos, preguntas, curiosidades. Vamos a intentar... Responderlas, o por lo menos buscar respuestas, si las hay, a una cantidad de enigmas que a los curiosos nos gusta saber de qué se trata. Soy Aldo Suárez. Acompáñenme en este ciclo a buscar esas respuestas.